En este tutorial vamos a ver cómo usar, un cómo crear un patrón con esta herramienta de ensamble, cómo crear un componente patrón, ¿sí? <coughs> para eso vamos a usar estas piezas, ¿sí? perno y buje, vamos a, a crear un patrón para no estar haciendo cada vez que, que queramos agregar un, un orificio, en meternos a cada placa. ¿Sí? Este esta ensamble ya está eh, creado con sustracciones en los sólidos, siguiendo las expresiones de, de las piezas del perno y del buje, en la, perno en la placa superior y del buje en la placa inferior. Bien. Para eso vamos a poner aquí unas restricciones a los bujes ¿sí? que del centro de esta diámetro a esta cara siempre mantengo una distancia de tres cuartos ¿Sí? vamos a aplicar y del centro de aquí a esta cara también tres cuartos esa es una forma ¿sí? poner este en restricciones pero vamos a crear una expresión Aquí dentro de nuestro ensamble, que diga distancia. Vamos a poner como A. Distancia bujes. ¿sí? Vamos a ponerle que sea en pulgadas. 750 milésimas. Y damos a aceptar. Bien, esto que acabamos de poner aquí. Vamos a ponerle nuestra expresión ¿para qué hago esto? para que al momento de yo cambiar mi expresión automáticamente todos los bujes se muevan a la distancia que voy a colocar aquí Bien. vamos a seguir poniendo restricciones de distancia ahora al otro buje distancia y a esta también listo sí para que cuando yo mueva esta expresión se muevan todos los bujes y los pernos al a la par bien ahora lo que vamos a hacer es crear una copia de estos dos, pero que se, que se muevan para acá. ¿Sí? Vamos a crear aquí. O sea, esta herramienta que dice componente de patrón. Vamos a seleccionar nuestros este, sólidos. Y le vamos a decir aquí. Vamos a crear un espejo. A ver, vamos así. Simetría de ensamble. Esto vamos a omitirlo. ¿Por qué? Porque queremos que los, los, las piezas sólidas de buje y perno sean siempre simétricos de esta distancia de aquí a aquí a la distancia de este lado. Bien, para eso vamos a crear primero un plano de referencia ¿sí? sobre este eje. Aceptar. Este plano lo vamos a colocar en un layer para posteriormente poderlo apagar. Lo colocamos en layer 100. Ahora sí. Creamos una simetría de ensamble. Lo siguiente. Seleccionamos nuestras piezas que vamos a darle un espejo. Si sí, seleccionamos nuestro plano que acabo de ser el centro y damos Siguiente. Damos Aceptar. Bien. Si se fijan nada más nos hace falta también tener los orificios donde entra el perno y donde entra el aguje. Perdón, en nuestra placa, anda un poquito malo. Para eso vamos a ir a, a cada placa. Dentro de esta placa. Y vamos a usar ahora la herramienta, la herramienta de espejo, pero no de ensamble. Vamos a usar esta herramienta de aquí. Esta que dice geometría de, de la simetría. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar ahora nuestro edificio. Este y este. ¿Sí? ¿Sobre qué plano? Sobre... Vamos a crear uno nuevo. Eh... ¿Por qué no puedo usar este? Porque este está dentro del ensamble y ocupamos crear uno que esté dentro de la pieza. Entonces usamos esta opción y seleccionamos las dos caras estas y damos aceptar. Aquí me faltó algo. A ver, creo que no seleccionó el... El diámetro este, ahora sí. Ahora sí. No. Vamos a apagar los buques. No, ese no esa herramienta no era. Vamos a eliminarla. Entonces vamos a... A usar esta, si, sí, me equivoqué de herramienta, perdón, usar esta y esta, seleccionamos el plano, crear plano nuevo, creamos nuestro plano y ahora sí. Una disculpa por haber cometido ese error, más que no me acordaba qué herramienta era. Y lo mismo hacemos con la placa superior. Nos ¿Sí? vamos aquí a. Eh, cara de simetría. Seleccionamos este. A verlo bien. Así. Y creamos nuestro plano de referencia. Y aceptar. Listo. Y ahora sí apagamos nuestro layer número 100 donde está este plano para que quede nuestro archivo limpiecito. <coughs> ahora, vamos a crear una expresión de nuestro ensamble para poder modificar desde nuestro ensamble el ancho y largo de nuestras placas vamos a poner largo de placas ponemos en pulgadas ponemos una distancia de 15 pulgadas nomás para para crear la, la, la expresión y después la vamos a modificar Y creamos una que diga ancho de placas. Igual en pulgadas. Y la ponemos también 15 pulgadas. ¿Sí? Ahora nos vamos a... A nuestra placa inferior. En expresiones. ¿Sí? O sea, largo y ancho. El ancho vamos a borrar este. Vamos a ir a esta herramienta que es la de crear una expresión entre piezas únicas. Vamos al archivo de ensamble, que es donde estamos trabajando. Y vamos a poner aquí que es el ancho. Vamos a aceptar. Estoy trabajando, listo. Ahora, lo mismo, vamos a la expresión de largo, borramos esta, al ensamble, y podemos que este es el largo. ¿Sí? Lo mismo con la placa superior, las expresiones. Ancho lo borramos. La letra C. Y el largo. Ensamble. La B, largo. Y aceptamos. Aquí estos no lo siguió, vamos a ver por qué no lo siguió. Vamos a guardar primero este archivo. Se supone que este Creo que no tiene restricciones Ok, vamos a poner restricciones De nuestros buques Que siempre sigan los Centros De estos Bien. Y listo. Vamos a poner que esta cara siempre siga esta. Que esta siempre siga esta. ¿sí? Para que también cuando nosotros movamos nuestra placa superior muevan, se muevan junto con ella Bien, entonces están nuestros bujes pines, placas, todo referenciado y vamos a poner un tamaño desde nuestro ensamble son las expresiones 12 pulgadas de largo otra vez no lo siguió Vamos a ver por qué. O aquí. Vamos a... Ahí está. Y el ancho también lo ponemos. Lo dejamos de 10 pulgadas. Listo. Bueno, sería todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos.